Muy buenas tardes a todos. En principio, hoy es el, el curso piloto del de curso tutorizado de Capture One, el que será la clase de iniciación a Capture One. Este software es eh, nuevo también para mí, con lo cual, perdonad si hoy hay algún, algún lío, algún desfase, activo las preguntas y respuestas. Y también teníamos un chat, a ver si lo encuentro. Vamos a dejarlo todo preparado. La idea es que podáis también escribirme si tenéis dudas o preguntas, si veis la zona de de dudas, de preguntas, de chat. Decidme, por favor, si el audio el vídeo es correcto. Todo correcto, perfecto. Vale, pues ya veis que tenéis aquí en la zona del chat para ir colocando las preguntas, los comentarios. La idea de estos cursos va a ser intentar hacer lo más parecido a lo que sería un curso presencial, un curso eh, físico pero sin estar físicamente. ¿Qué sucede? Que en los cursos, al fin y al cabo, tenemos eh, cada uno tiene su ordenador, tenemos imágenes que podemos ir compartiendo eh, y trabajando todos simultáneamente, y podemos irnos comunicando y haciendo una pregunta, oye, pues esto no lo entiendo, lo otro no lo veo muy claro, etc. Bueno, la idea va a ser exactamente intentar mantener exactamente esto. Vale. En principio, una vez ya os habéis registrado, tanto vuestro usuario como vuestra clave, ya os servirá para todos los cursos o clases que realicemos a través de este concepto. Vamos a intentar, a ver si me permite, que teóricamente se puede también emitir por Facebook, no sé si va a funcionar. Como os digo, es el primer día y lo tengo un poco verde el tema. Vamos a probar... Biografía, página, en fotoformación. Vale. Y vamos a probar también, si nos permite. Vale. Bueno, pues eh, como os comentaba, el, este curso va a ser un curso sobre, sobre eh, cómo funciona Capture One. Eh, el inicio, la iniciación a Capture One para ver cómo eh, movernos en el programa. Este curso hoy es un curso de prueba, un, una lección, una clase, llámalo como quieras, con lo cual es una prueba para uh, familiarizarnos con el software, ver que todo funciona correctamente, que todo eh, va bien y a partir de aquí ya empezaremos el curso. El curso empieza realmente a partir del lunes. Cada lunes a las 6 de la tarde, o la española, Tendremos una hora y media, quizá dos, en principio es una hora y media, pensada para realizar cada día un concepto. Tendremos los diez primeros minutos en los cuales aclararemos todas las dudas o preguntas que llevemos de la lección anterior. Si en la clase anterior tenemos dudas que, han, que, han, que nos han ido saliendo durante la semana, pues aprovecharemos esos primeros diez minutos para aclararlas. A partir de ahí daremos todo el contenido del, del curso, os prepararé imágenes que son las que yo usaré para que las podáis usar simultáneamente directamente en vuestras casas, desde, o si ya estamos trabajando ya más adelante, pues desde, su, desde el estudio, desde donde estéis. Vale, entonces el concepto es ir realizando lo, las tareas y al finalizar la clase os pondré unos deberes. Estos deberes no serán obligatorios, pero sí recomendables, porque están pensados para agilizar el concepto o practicar los conceptos que hemos trabajado. Así pues, estos conceptos van a ser prácticos para después poder eh, ver si tenemos dudas y plantearlas en la siguiente clase. Por lo tanto, la idea, ya ves que intenta huir mucho de lo que es la clase eh, típica online pregrabada. Esto intenta que ser, ser algo mucho más interactivo y algo más vivo, en el cual puedas participar. Si una clase no puedes participar porque eh, ese día no has podido conectarte, la idea es que estas clases se supone que se están grabando... Déjame confirmarlo... Sí, teóricamente se está grabando, por lo tanto, perdonad que para mí también es nuevo el servicio y eh, una vez grabado estará disponible para los que eh, estáis inscritos a estos cursos. Bien, estos cursos serán cursos única y exclusivamente para usuarios con suscripción PRO. Estos cursos, que los tendréis anunciados aquí en la página web de Fotoformación, tenéis la suscripción PRO que es una suscripción, que es de pago, pero que durante estos días de confinamiento tenéis un 50% en las suscripciones. Pues si os interesa uh, participar, tendréis acceso a estos cursos. Las primeras clases reales, que se dan el lunes para el curso de Capture One y el miércoles para el curso de fotografía, van a ser gratuitas, a modo excepcional. Cualquiera que esté registrado en la web de fotoformación, con la suscripción express, gratis, Yo me quedo en casa, podréis acceder de forma gratuita durante la semana que viene, tanto al curso de Capture One como al de fotografía, que se da el miércoles. Los dos serán a las 6 de la tarde, hora española. Si no podéis acceder, después, si todo va bien, se la y lo tendréis disponible en la web de fotoformación como un curso y lo podréis consumir. Este será simplemente de forma gratuita, como te comentaba. A partir de la semana que viene, las siguientes semanas, continuará el curso con nuevo contenido, pero este ya quedará restringido solo a aquellos que realmente os interesa y tenéis esa suscripción. Vale, pues empezamos con el curso de hoy que es a modo de prueba y gratuito de introducción a Capture One. Vale, vamos a empezar. Eh, y vamos a empezar, si tenéis dudas o preguntas, ya sabéis que tenéis el chat y lo iré revisando para ir mirando que, que todo funcione correctamente. Eh, lo estáis viendo todos bien, veis la pantalla entera, es la página web y una pantallita donde sale mi cara para que nos podamos eh, ver un poquito más y tener una noción más personal como si fuera en directo. Vale, me comentáis que sí, que se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar. El contenido de hoy, como te comentaba, es entender el concepto de. Uy, perdón, que esto es del directo de esta mañana. Este no toca ahora. A ver, salimos de aquí. Vale. Este es el que interesa. Vale. Iniciación a Capture One. Vale, vamos a base de diapositivas y lo paramos. Vale. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues lo que vamos a ver es principalmente cómo funciona esto de Capture One. ¿Qué tipos de licencia tenemos? Diferencias entre, básicas entre catálogo y sesión, importación, TCDIN, flujo de trabajo, trabajo con lotes, etcétera. Esto lo haremos de una forma más o menos rápida porque eh, es una presentación simplemente de lo que es eh, Capture One. Si os interesa más a fondo el tema, tanto tenéis el curso eh, tutorizado que empieza a partir del lunes, como también tenéis en la web de fotoformacion.com el curso express de versiones anteriores, que está todo el contenido de Capture One, y después... Un curso mucho más a fondo, que estoy empezando a hacer cada semana con una lección nueva, que es el curso completo de Capture One. Durante estos días de, de confinamiento es gratuito con la suscripción um, express, yo me quedo en casa. Bien, vamos a por el contenido de hoy. Capture One funciona por licencia. La licencia puede ser de compra o de suscripción. Por lo tanto, puedo escoger... Si quiero comprar una licencia que no caduca o quiero hacer un plan de suscripción pagando cada mes. Yo puedo escoger libremente la opción que prefiera, pero siempre es un software de pago. Vale. Este software tiene tres tipos de licencias a su vez, ya sean eh, de pago o sean por suscripción. Los tres conceptos son Capture One Pro, actualmente en la versión 20, Capture One para Fuji o Capture One para Sony. Entonces, es el mismo programa, son las mismas funciones, pero la diferencia principal es que Capture One Pro está eh, abierto a todas o prácticamente todas las cámaras digitales, mientras que Capture One Fuji solo está abierto para los archivos propios únicamente de, de Fuji. No puedo abrir... Archivo RAW de Nikon, de Canon, de Sony, de ninguna otra marca. Así como también tengo Capture One para Sony, que también me permite abrir los RAWs propios de Sony, pero no los de Fuji, ni los de Sony, ni Olimp, perdón, los de Sony sí, no los de Fuji, no los de Nikon, ni Canon, ni ninguna otra marca. Queda limitado. Ventajas de estos dos son mucho más baratos. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, Capture One ha visto una oportunidad de negocio con lo que son las licencias en eh, programas que eh, son muy simples o muy limitados. Y considera que los programas de Fuji o de Sony no son lo suficientemente eh, potentes como para desarrollar lo que el usuario puede necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Que quien tiene una cámara Sony o Fuji, pero no es profesional... El precio de Capture One, que es bastante elevado, pues puede no ser rentable comprar el programa. Entonces muchos usuarios decían, no, es que yo tengo una Fuji o tengo una Sony y me encantaría tenerlo, pero no me sale a cuenta. Pues lo que han hecho es un precio mucho más bajo, pero solo compatible con esa marca. Si tengo dos cámaras de marcas diferentes, este software solo abrirá los de esa marca. Esto es por compra, y después tengo lo mismo, pero por suscripción. Mientras yo voy pagando mensualmente, tengo acceso al programa. Cuando dejo de pagar, dejo de tener acceso al programa. Diferencia entre suscripción y compra, aparte del concepto de precio en sí. Cuando yo compro una licencia de Capture One, esta licencia es actualizable siempre dentro de su número de versión. Es decir, si yo compro la versión 20 actual, tendré todas las actualizaciones de la 20, 20.1, 2.3, etcétera, pero de la 20. Cuando pase la versión 21, esta no será disponible y tendré que pagar una actualización si la necesito. Si ya tengo suficiente con mi versión 20 y no quiero actualizar, no tengo por qué pagar más. Es una opción el a el, el actualizar la versión o no. Desde de otro lado, si también cambio de cámara a un modelo que aparecerá dentro de dos años, pues este modelo no será compatible con mi versión de Capture One y ahí me veré forzado a actualizarlo. Igual que pasa con Lightroom, igual que pasa con Photoshop. Todos los, todas las versiones, si no se actualizan, cuando salen cámaras nuevas, no leen ese formato de cámara. Con suscripción, mientras yo voy pagando, puedo actualizar de la versión actual, que es la 20, la 20.1, sale la versión 21. Mientras yo continúe pagando, podré actualizar a esa versión sin ningún problema. Mientras yo pague, siempre puedo estar actualizado. Son versiones que eh, pago, descargo y uso, como cualquier eh, programa por defecto. El programa está a, a, alojado en tu ordenador y lo usas sin mayor problema vale Diferente, diferencias entre licencias capture one pro soporta eh, prácticamente todas las cámaras y modelos de, de marcas del mercado casi todas eh, tiene soporte para tres ordenadores simultáneos y además tenemos pues ta, eh, la opción del plan de suscripción la licencia perpetua, la asistencia técnica si tienes algún problema, en cualquiera de las versiones. Pero en la Pro, además, tienes un precio especial para estudiantes. Si tú eres estudiante o alguien es estudiante, puedes solicitar una licencia a precio de estudiante. Si eres multiusuario, si tienes un estudio y tienes nueve estaciones de trabajo que tienen que trabajar, o 15, y hay estudios que tienen esas capacidades, pues... Puedes tener un precio especial también por multiusuario. En el caso de la versión para Fuji o para Sony, como te decía, ya no tienes ni la, la, ni la rebaja por precio de estudiante ni de multiusuario, porque se considera que es algo para un uso, digamos, eh, amateur, no profesional. Entonces, limitan a dos ordenadores y solo a esa marca, pero el precio es bastante más bajo. Vale. Una vez ya hemos visto y hablado el concepto de, de las licencias, tenemos las opciones también de, una vez lo tenemos instalado, cuando abrimos el programa, a crear una sesión o crear un catálogo. Me vas haciendo preguntas. Alguien pregunta si tenéis sonido. ¿El sonido es correcto? Si no veo que nadie más se queje, entiendo que sí. Es correcto, por favor, indicadmelo. Sonido correcto, vale. Continuamos. Vale, entonces, eh, como os decía, al final de, de, de la clase, te pasaremos las preguntas que tengáis, me las podéis ir poniendo por el chat. Si veo que van relacionadas con el tema que estoy hablando y me doy cuenta, intentaré irlas eh, poniendo por el medio y, y aclarando. Bien, eh, como te comentaba. Abrimos Capture One y lo primero que nos pregunta es ¿qué quieres hacer? ¿Una sesión o un catálogo? Con lo cual ya, empe ya, dices, ya empezamos, ya empezamos a liar, a preguntar cosas raras. Vale. Es muy fácil el concepto, son dos maneras diferentes de trabajar. Sesión lo que va a hacer es crear una carpeta en el ordenador que tengamos instalado Capture One o en un disco duro que esté conectado al ordenador y dentro de esta carpeta va a alojar la base de datos del programa y las fotografías que realicemos durante esa sesión. El concepto básico es cuando yo hago una, una, una sesión fotográfica fuera del estudio, por ejemplo, o en el estudio, pero sobre todo cuando estoy fuera, y tengo un ordenador portátil y estoy disparando las fotografías y las voy almacenando en el ordenador el concepto típico de Tethering, de disparo hacia el ordenador vía cable. Vale, pues yo voy disparando las fotografías, van entrando en el ordenador, ¿Dónde van directamente a la carpeta de capturas, con lo cual las imágenes automáticamente van clasificadas a una carpeta concreta. Si yo además importo fotografías, también las puede cargar y por defecto también las cargará dentro de esta carpeta. Si dentro de esta carpeta hago una exportación realizando unos ajustes sobre las fotografías, estas imágenes también irán a la carpeta de salida, ya interna, dentro de la propia carpeta. Por lo tanto, el concepto es que eh, incluso tengo dos carpetas más, papelera y fotos seleccionadas, si lo quiero usar. Papelera, cualquier foto que yo borre no va a la carpeta del sistema, va a la carpeta de papelera, de la propia sesión y las fotografías que considere buenas las puedo pasar a una carpeta específica que es carpeta de seleccionadas, con lo cual automáticamente las separo, pero todo dentro de esta misma carpeta. Veo que Antoni pregunta, ¿se puede escoger la ubicación de la carpeta de sesión? Sí, tú puedes definir tanto dónde quieres que se aloje esta carpeta, tanto interna como externamente, en el disco interno o en un disco externo, y también puedes eh, seleccionar que la carpeta de capturas o de importación, porque también puedes importar fotografías que ya están en el ordenador o están en una tarjeta de memoria o en un disco, también puedes eh, seleccionar carpetas externas, que no sean las propias de la sesión. En principio, eh, aunque te lo permite hacer, Huye un poco de la filosofía de la sesión, porque el concepto cuál es, que en esta carpeta esté todo. ¿Por qué? Porque como su idea principal es para realizarlo en una sesión de exteriores, cuando llego al estudio y quiero pasar esa carpeta a mi ordenador de trabajo, suponiendo que sea otro, es tan fácil como coger la, cop la carpeta, copiarla y pegarla al nuevo ordenador en la ubicación que me dé la gana. Una vez la tengo copiada y pegada, simplemente necesito en ese nuevo ordenador tener un, eh, un Capture One con una versión igual o más nueva que la del portátil en el que he hecho la sesión. Así pues podrá abrir este catálogo, eh, perdón, esta sesión y acceder a todas las fotografías con todos los ajustes, visualizar todas las fotografías exportadas si las he exportado, Ver las fotografías que he borrado, si hay un error la puedo recuperar, porque no está en la papelera del otro ordenador, está en la papelera de la propia sesión. Y las fotografías que he podido, si quiero, seleccionar y colocar en esa carpeta, también las tengo juntas. O sea, es el sistema quizá ideal o más práctico para poder uh, trabajar en un ordenador y pasar la información a otro ordenador distinto. Es tremendamente cómodo. Además, tiene alguna ventaja más. Vamos a verlo. Sesión. Características. Vale, eh, también me pregunta eh, Javier si es compatible y ventajas para, eh, respecto a los catálogos. Es compatible y vamos a ver las diferencias. Eh, cuando yo tengo una opción de de una sesión, que eh, ¿qué características tengo? Primero, es ideal para trabajos individuales. Hago una sesión de fotos, de retrato, de moda, de publicidad, de lo que sea, y termino ese trabajo. Cuando quiera hacer otro trabajo para otro cliente, creo una sesión nueva. Cada sesión tiene su carpeta, con todo integrado. Por lo tanto, es ideal para cosas completamente individual y separada Fotos originales, fotos finales y fotos alojadas en carpetas internas está todo dentro de la misma carpeta. Como te decía, también muy fácil de mover de eh, fotos y ajustes de ordenador a ordenador. Una opción también muy interesante, opción de convertir las fotos a formato EIP de Capture One. ¿Qué es esto del EIP? Es un formato que me permite incluir la fotografía en formato RAW o en el formato que sea más los ajustes aplicados en Capture One, incluso la miniatura generada de la imagen. Eso me crea aparentemente un archivo, en realidad es una carpeta, pero yo lo veo como un archivo con el nombre de la foto, punto .eip, en lugar de raw o lo que sea, y dentro de esa carpeta tengo el row, la ficha de la foto y los ajustes correspondientes, más la miniatura. Vale, pues yo ese eip... Simplemente si de una sesión una única foto, algo que es muy habitual, por ejemplo, por ejemplo, en publicidad, la quiero traspasar a otro ordenador, pues simplemente esa foto que he pasado a blanco y negro, le he dado un aspecto, la he estado trabajando, pues le doy ese, eh, esa apariencia, la convierto a EIP y la foto única, no necesito llevarme toda la sesión, la guardo en EIP y la paso a otro ordenador. Ese otro ordenador tendrá que tener la misma versión de Capture One o más nueva. Y a partir de ahí la podrá abrir y trabajar y ver exactamente todos los ajustes, anotaciones o cualquier valor que tenga esa imagen. Es algo muy práctico y en estudios eh, que se pasan en imágenes o cuando estoy trabajando con un retocador, pues es muy práctico para poder pasar imágenes y poderlas ver. Sería algo parecido a un DNG que hace eh, Lightroom, pues sería algo parecido. Navegador de fotos por carpetas no importadas. Esto es espectacular. Esto me permite desde Capture One poder ver cualquier carpeta, cualquier fotografía que contenga el ordenador o disco conectado al ordenador sin necesidad de importar y realizar ajustes incluso exportarla con un formato final. Todo eso sin necesidad de importar absolutamente nada, simplemente me voy al explorador, al navegador de las fotos, me voy al escritorio, a la carpeta mis fotos, a la carpeta que sea, miro el contenido, cojo una imagen, la reencuadro, la paso a blanco y negro, le hago las mil y una, acabo, la convierto a un JPG sin necesidad de importarla en ningún momento. Esto es una opción que solo tiene la sesión, el catálogo no tiene esta opción. Igual que el Iron, que tampoco lo puede hacer. Al importar fotos, importante, siempre se copiarán. Si yo hago una importación a Capture One teniendo una sesión, las fotografías allí donde estén, en la carpeta, en la tarjeta donde estén, se quedarán igual y creará una copia adicional. Esto está pensado para importar tarjetas. Pero, ¿qué pasa? Que si yo las imágenes que quiero cargar en un catálogo, perdón, en una sesión, ya eh, están en su ubicación definitiva, me obliga a duplicar las fotografías sí o sí. De momento, no hay opción de trabajar con lo que se llama imagen referenciada. Me obligará siempre la sesión a duplicar la fotografía. Allí donde esté, se queda. Y, además, creo otra versión. Catálogo. Ideal para organizar el archivo fotográfico. Puedo tener varios discos conectados y cada disco tiene sus carpetas con imágenes. Puedo importarlos, todos los, los discos, todas las carpetas y Capture One creará una ficha de cada foto. Puede copiar las fotos si quiero, pero puede no copiarlas, cosa que la sesión no puede hacer. Si yo le digo simplemente que mantenga el original, que no lo mueva, que no lo copie, lo que va a hacer es simplemente crear una ficha de la foto, con lo cual no la duplicará. Esto solo lo hacen las, la, los catálogos, no las sesiones. Vale. Las fotos originales pueden estar dentro del de propio catálogo de Capture One, pueden estar en cualquier carpeta, o discos externos. No hay ningún problema. Puedo hacer el sistema que prefiera. Que puedo gestionar archivos grandes, de grandes volúmenes de imagen. Tengo la posibilidad de importar sesiones, otros catálogos, tanto de Capture One como de Lightroom, de Media Pro, de Aperture, al propio catálogo que yo ya tengo abierto. Con lo cual puedo haber hecho una sesión por la mañana y... Tengo un catálogo que contiene todo mi trabajo. Pues esa sesión, con todo lo que he hecho, lo puedo cargar al catálogo. Un impedimento es que no podemos acceder a una foto si no se ha importado o disparado directamente. Es decir, tengo que pasar por el proceso de importación para ver las fotos. No tengo un navegador como en el caso de, la, de las sesiones. En este caso funciona igual que Lightroom. Si no importo, Capture One no se entera de que existe una foto. Si una carpeta que ya he importado y tenía cinco fotos y le añado cinco fotos más, si no importo estas nuevas cinco, para Capture One no existen, igual que en Lightroom. Solo existirán las cinco que ya tenía importadas, no actualizará la información. Entonces, solo ve lo que yo le indico que vea, lo que yo le importaré. Eh, Jordi comenta, eh, ¿cómo puedes navegar para buscar una foto que no ha sido importada? Solo en el caso de la sesión, en catálogo no se puede. Si el abrir Capture One te pide si quieres abrir sesión o catálogo. Primero has de tener creado una sesión o un catálogo. Si tienes catálogo, no podrás ver ninguna foto que no hayas importado, igual que Lightroom. Si tienes una sesión, sí que tienes el navegador. Y entonces con el navegador sí que puedes visualizar cualquier imagen. Miguel pregunta, ¿por qué cuando importo fotos al catálogo, a pesar de mantenerlas en el disco de origen, el archivo catálogo se hace de un tamaño enorme? Normalmente eso viene vinculado por las preferencias de Capture One. Por defecto, tiene que las miniaturas son enormes y esto me genera un archivo brutalmente grande. Si en lugar de estas miniaturas tan grandes, le digo que si mi pantalla tiene tantos píxeles por tantos píxeles, que se adapte solo a esa resolución, mi tamaño se reducirá muy considerablemente. Eh, has de pensar que eh, la gestión de, de Capture One, al incluir las miniaturas, ocupa muchísimo espacio. Y Lightroom también lo hace, lo que pasa es que las miniaturas las separa, entonces parece que ocupe también menos espacio. Continuamos. Vale, ¿Cómo se importan las imágenes en Capture One? Tengo dos modos. Cuando cargo un catálogo, me aparece la opción de importar imágenes por defecto, el botoncito o incluso en el menú superior, en eh, Archivo, Importar fotos, si no recuerdo mal, y ahí puedes importar las fotografías. Cuando vamos a importar, la ventana de importación en realidad es muy simple. Fíjate que tenemos una serie de apartados. Cada apartado queda separado por una línea. Primero, le indicamos desde dónde vamos a importar, dónde están las imágenes que queremos cargar al programa. Y le decimos, pues mira, las fotos están en la carpeta tal de tal disco de tal, del ordenador, pues le definimos dónde están. Si queremos incluir subcarpetas o no. Imagínate que quieres eh, incluir... Una, una carpeta, pero dentro tiene ocho subcarpetas más, pero esas no las quieres, solo quieres las fotos sueltas de esa carpeta, pues lo puedes desmarcar. ¿Dónde quieres colocar esas fotografías? Ubicación actual. Significa que no moverá ni copiará las fotografías. Simplemente allí donde estén, las cargará. Esta opción no está pensada para tarjetas de memoria, sino para cuando las fotografías ya las tengo almacenadas en el lugar correspondiente del disco de destino tengo el disco de archivo fotográfico y por decir algo el año 2020 el mes actual el, eh, en la fecha actual creo una carpeta y ahí coloco las fotografías voy a capture one y quiero cargar esas fotos no quiero que las vuelva a copiar a otro sitio ya están en su carpeta definitiva pues en este caso le digo ubicación actual en lugar de ser ese caso, imagínate que las fotos están en el escritorio y las quieres copiar al, dis al disco de destino a la carpeta real. Pues entonces cambiaríamos ubicación actual y definiríamos en qué carpeta quiero guardar esas fotos. También las podemos asignar, aparte de físicamente a una carpeta, a una colección, que es una carpeta virtual. Con lo cual también las podemos eh, encontrar después por, eh, imagínate que estar haciendo un catálogo de productos y ahora estar haciendo eh, de una tienda de ropa, estar haciendo los zapatos. Vale, pues yo puedo, todos van al mismo cliente, pero al cargar, al importar las fotografías, le puedo decir, oye, esta sesión son los, los zapatos de tal referencia. Y automáticamente me crearía una carpeta virtual en la que todas estas fotos quedarían agrupadas en ese concepto puede hacer backup copia de seguridad de estas fotografías al importar podríamos cambiar si no decimos ubicación actual el nombre de la foto si le decimos ubicación actual como la foto no la toca la importa dejándola allí donde está el nombre del archivo no lo cambia pero si cambio y copio la foto original de esta carpeta y la paso a esta otra, al grabar esta nueva foto sí que le puedo asignar un nombre distinto. En ese caso le podría asignar el nombre. En Metadatos le puedo asignar mi copyright. En Ajustes puedo definir un estilo, un preset, un ajuste predeterminado, llámalo como quieras, ajustes que ya tengo pregrabados en el programa, y los puedo cargar directamente. Puedo... Eh, pedirle que me haga un ajuste automático, cosa que a mí no me gusta que el programa mmm, lo haga de forma automática. Prefiero hacerlo yo manualmente para tener la intención de lo que yo quiero importar, de lo que yo quiero eh, expresar, quiero decir. Y puedo decir incluir ajustes existentes. Esto, por ejemplo, es muy interesante cuando estoy cargando un archivo eIP, lo que te comentaba antes. Este archivo con los ajustes que yo ya he creado y lo cargo en Capture One, me interesa que los mantenga. Si no marco incluir ajustes existentes, aunque sea un archivo eIP, no cargaría esos ajustes que yo he hecho en el otro ordenador pues En ese caso me interesaría mucho incluir ajustes existentes. Y importar, no tiene más. Si yo solo quiero seleccionar una foto, marcaré una foto. El botón Importar todo cambiará por Importar una foto. Si quiero dos, Selecciono dos fotos, o cuatro, o ocho, veinte, las que sean. Y aquí me dirá importar X fotos, las que yo he marcado. Esto es muy, muy útil para eh, identificar. Si le voy a dar marcar y me dice importar una foto, cuidado, es que he dejado una seleccionada y no me he dado cuenta. Deselecciono esa foto. Al no tener ninguna seleccionada, por defecto, ¿qué va a hacer? Importar todas las fotografías. Fíjate que el concepto es muy simple. Origen de las fotos. Destino de las fotos. Copyright, si quiero ajustes o no quiero ajustes, importar. Punto pelota, nada más. Seguimos. Vale, quiero exportar fotos. Tengo dos métodos. Esto en el curso completo de Capture One eh, del 2020, ya hemos llegado a este nivel y ya hemos explicado a fondo las opciones de exportación y os explico los dos métodos. Hoy lo voy a explicar de forma muy rápida. Si os interesa más a fondo... Podéis acceder a los cursos y ahí me deleito con todo tipo de detalles. Vale, pues básicamente, cuando yo quiero seleccionar una foto, aplico unos ajustes y quiero generar esa foto nueva, reencuadrada, ajustada de luz, de color, en blanco y negro, el ajuste que sea, tengo que exportarla. Esa foto con esos cambios solo vive dentro de Capture One. Si voy a la foto original como Capture One hace edición no destructiva, la foto no se ha modificado. Por lo tanto, una fotografía que yo he importado a Capture One y he modificado, para que exista, la tengo que exportar. Por lo tanto, ¿cómo exporto? Muy fácil. La opción más simple es Archivo, Exportar imágenes. Pero ya empezamos con preguntas. ¿Original o variante? Y decimos, bueno, ¿qué significa esto de original y variante? Es muy lógico, pero... Si no estar acostumbrado al programa, parece extraño. ¿Original qué es? La foto tal y como se disparó, la foto original. Variante, la foto con los cambios, con las variantes, con las modificaciones que yo haya hecho dentro de Capture One. Si no he hecho, dará igual original que variante, porque será la foto original. Vale, Entonces, en ese caso, al exportar, ¿qué hago? Que la foto original le aplico unos ajustes en Capture One y obtengo la foto eh, final. Pero si yo lo di le digo, en lugar de variante exportar como original, la foto original con los cambios no se aplica al exportar. Fíjate que yo le puedo decir archivo, exportar imágenes originales, y sería esto. Este flujo de trabajo lo que me impone es que la fotografía no cambiará al exportar, quedará tal y como yo la he disparado. Esto es muy práctico cuando me interesa mantener la imagen sin los cambios, porque quiero ver la foto original. Pero cuando quiero aplicar los cambios, que es lo más habitual, me interesa exportar como variante. Así pues, la foto original, con los encuadres, ajustes y tal, cuando la exporte, creará una nueva versión, una nueva foto, que será la foto con los ajustes aplicados. Vale. En estas opciones de exportación me va a preguntar lo, la ubicación en la que quiero guardar el archivo exportado, por lo tanto, cuando vaya a exportar le definiré esta fotografía o estas fotografías, las quiero en el escritorio, en la carpeta tal o en la carpeta cual, el nombre de la imagen exportada y la fórmula de exportación. En esta fórmula tengo las opciones del formato, y las opciones del de espacio de color, resolución, etcétera. También tendría lo que son los ajustes de máscara de enfoque, recorte, los metadatos, etcétera. En la última versión esta pantalla no está actualizada. Tengo que actualizar porque hay más, más cosas que puede incluir. Vale, pues esa es la opción simple de exportar. Ya ves que importar es fácil y exportar también es fácil, con lo cual... Eh, no tengo más problemas si quiero exportar que hacer eso. Pero te he dicho que hay dos métodos. Ahora vamos a ver el método avanzado. A ver si hay alguna pregunta. Eh, Juan, eh, necesito reordenar todo mi catálogo en un SSD externo. ¿Puedo sacarlo poco a poco como sesión? Uh... ¿Para qué quieres...? Es que no lo acabo de entender. ¿Para qué quieres sacarlo? Eh, si ya lo tienes en un catálogo, lo puedes pasar eh, directamente a otro sitio. Vale, continuamos. Os decía, eh, opción de exportación avanzada. Esto es... Fijaos que el programa tiene unas herramientas y van por iconos. Cada icono es una herramienta. Vamos a mostrar... Esta captura tampoco es muy actual del programa, vamos a buscar el programa. Vale, Esta es la versión actual, la versión 20. Entonces, tenemos diferentes pestañas, cada pestaña tiene las herramientas de color, de luz, etcétera. Esto lo veremos ahora a continuación. Vale. La penúltima herramienta, la penúltima pestaña, es la pestaña salida esta rueda dentada. De si pulso sobre la herramienta salida tengo lo que le llama fórmulas de procesado es lo mismo que en exportación en lightroom que puedo tener varias eh, opciones de exportación guardadas para crear una opción de exportación simplemente con el símbolo más creo una si ya no la quiero con el símbolo menos la quito y esto es muy habitual en el programa símbolo más añade y el menos quita es muy intuitivo vale entonces eh, una vez creo una fórmula, le a poner un título, vamos a ponerle curso, y eh, lo ideal es que sea un título descriptivo, en este caso no sirve para, para nada para describir qué contiene esa fórmula, lo ideal es que diga, pues mira, para Facebook, eh, con marca de agua a 1.200, eh, en PSD, en 4K, JPG, de alta resolución, que defina un poco lo que va a llevar la fórmula. Vale. A partir de aquí, en fórmula de procesado, le puedo indicar el, el tipo de formato que me interesa, eh, JPG, TIFF, DNG, PSD, etcétera. Sus opciones de importación, de exportación y adicionalmente tengo opción de marca de agua. Y aquí podría colocar un texto o podría colocar una imagen, con lo cual ya es bastante más avanzado. Después puedo definir la ubicación de salida, con lo cual esta sería genérica para todas las fórmulas, pero lo que también puedo hacer es definirle una ubicación de salida propia a esta fórmula, con lo cual cada fórmula puede enviar las imágenes exportadas a una carpeta distinta, con lo cual todo me lo puede dejar completamente ordenado. Eh, aparte de tener más opciones de exportación que la opción directa de archivo y exportar imágenes originales o variantes, como habíamos visto antes, aparte de eso, de estas herramientas adicionales, tengo Opciones más interesantes. Primero, no tengo que cada vez configurar los ajustes de exportación. Si yo eh, tengo unas opciones, por ejemplo, cuando mi hija hace un partido de rugby y quiero exportar esas fotografías, pues ya tengo mis opciones para hacer esa exportación a la resolución, calidad, etcétera, que hago habitualmente. Cuando la, trabajo para Facebook, para, a, para enviar a un cliente con marca de agua, todo ya lo tengo predefinido y preconfigurado. Si quiero exportar con varias opciones unas mismas fotografías, puedo marcar diferentes fórmulas y las fotos seleccionadas, Capture One, cuando le diga Procesar, va a procesar todas las seleccionadas con las diferentes fórmulas que tengo marcadas. Esto ahora Lightroom también lo puede hacer, pero hasta hace muy poco Lightroom no lo podía hacer. Tenía que exportar una opción y cuando terminase, hacer otra opción y también exportarla y cada vez eh, esperar a que terminase para volverlo a hacer. Pues esto, por ejemplo, es muy práctico. ¿Qué sucede cuando le digo procesar? Que si yo le pido cosas muy eh, elaboradas con imágenes de mucha resolución, cuando tiene que aplicar los cambios y generar las imágenes, tardará un tiempo en procesarlo. Cuantas más fotografías, más tardará. Cuanto más procesos simultáneos le pida, pues más alargaré el tiempo de procesado. Pues este tiempo de procesado, vamos a poner unas cuantas fotografías. Vale, pues estas fotografías que selecciono, cuando le digo procesar, ahora me dice eh, que definir una carpeta de, de salida, que no la he definido. Vale, pues en este caso vamos a decirle escritorio vamos a crear no ya le tengo creado una carpeta para tirar y le digo procesar vale él se pone a procesar todas las imágenes con lo que eh, yo le haya dado y aquí me dice el tiempo previsto pero al lado fijaos que tengo otro panel en el cual le puedo decir detener y para inmediatamente cosa que lightroom ni por asomo cuando quiero parar algo lo para Vale, pues en este caso él a la que le he dicho parar, para automáticamente. Esto se le llama la cola, que es el espacio donde van almacenadas las, las fotografías que tiene pendiente de procesar. ¿Por qué es importante poder parar? Primero, por si me he equivocado. He seleccionado unas fórmulas que no eran, unas fotos que no eran, y eso no me interesa. Pues vale, pues entonces paro, selecciono todas las fotografías y las borro. Vale. Automáticamente ya eh, no está procesando. Selecciono lo que es correspondiente y le digo procesar otra vez. Ahora me dice, oye, que has parado la cola, ¿seguro que quieres volverla a activar? Sí, sí. Le decimos que sí. Y ahora se vuelve a poner a trabajar. Y me vuelvo a dar cuenta de otro error. ¡Pam! Vuelvo a parar. Otro concepto. También puedo querer parar por rendimiento. Es muy habitual, por ejemplo, en las sesiones, cuando estoy en sesiones, por ejemplo, de moda, que en un cambio de ropa o en un cambio de modelo, en un cambio de localización, en cualquier momento que hay una pausa en la sesión, pues eh, los ayudantes eh, es muy habitual que se ponen a clasificar o las fotos que se han clasificado se ponen a procesar para enviarlas al cliente, para dar su revisión, para, poder, para lo que sea. Vale, pues esas fotografías que he enviado a la cola y la he parado, cuando... La sesión se para por cualquier motivo, se puede iniciar el procesado y cuando dicen, oye, va, continuamos la sesión, vuelvo a parar y continuamos. ¿Qué ganamos con eso? Máximo rendimiento siempre. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy disparando con la cámara, estoy enviando imágenes a Capture One y a lo mejor estoy aplicando cambios sobre las imágenes o clasificaciones, me interesa que el ordenador vaya lo más ágil posible. Si tengo que compartir rendimiento con la exportación, el rendimiento del ordenador bajará. Cuanto menos potente sea el ordenador, peor resultado voy a tener. Cuanto más potente, pues a lo mejor ni me entero. Pero es muy posible que me interese pararlo. Pues ya ves que la opción de pararlo es tremendamente fácil. Y después también tengo el historial. El historial me sirve para buscar cualquier fotografía que yo ya he procesado, Imagínate que ayer un cliente me pide unas imágenes, se las envío en baja resolución para que escoja, y con marca de agua, para que escoja las, las, las fotografías que de interesan. Y yo esto ya lo borro porque ya no lo necesito y me ocupa de espacio en disco y no lo necesito para nada, es solo para que él escoja. Y eh, me llama al día siguiente y me dice, oye, es que eh, la secretaria se ha equivocado, las la ha enviado a la papelera y volvémelo a enviar. Y dices, o sea, ¿sabes? ahora tengo que volver a seleccionar las fotos, saber cuáles envié o eh, simplemente seleccionarlas, volverlas a procesar y enviarlas. Pues si me voy al historial, digo, vale, estas eran las que le envié, pues le digo procesar de nuevo y hará exactamente lo mismo que hizo ayer. Con lo cual, le digo esto, vuelve a hacerlo y se lo vuelvo a enviar. Me ahorro un montón de tiempo. Vale, pues estos son, fíjate que opciones más avanzadas de hacer una exportación. Si yo digo archivo, exportar imágenes, todo esto no lo puedo hacer. Ni puedo parar la cola, ni tengo historial, ni puedo hacer eh, las marcas de agua. Hay, las opciones de exportación las tengo que definir siempre una a una y la carpeta de destino siempre la tengo que definir en cada exportación. Vale, pues esto en las opciones de... Eh, de, la, de salida es mucho más completo y más avanzado. Insisto, si queréis más detalle, ver esto en, en profundidad, en el curso completo de Capture One, lo tenéis mucho más desarrollado. A ver más preguntas que tenéis por aquí. Eh, Francesc, sí, el copyright ya lo tengo puesto desde la cámara. ¿Puedo desactivarlo en Capture One? En principio, si tú ya lo tienes puesto en la cámara, ya te viene. Entonces, eh, Capture One lo que va a hacer es eh, machacarlo. Pero si ya lo tienes o que no pongas nada, lo mantendrá el valor que tengas tú en cámara. Eh, Juan, es un catálogo grande exportado desde Lightroom y que, que me doy muy caótico. A ver si, aunque sea un catálogo grande, lo puedes pasar igualmente a un disco SSD. Jordi, ¿puede ser exportación a misma carpeta de origen? Sí, sí, sí. Tú puedes exportar directamente a la misma carpeta. Tú imagínate que tienes las fotos en una sesión y quieres exportarlas. Tienes los RAWs y quieres exportar dentro de la misma carpeta los JPGs. Bueno, puedes hacerlo. Eh, si los archivos ya son JPG, ¿qué pasará? Si el nombre no lo cambias, entonces eh, podría sobreescribirse o tendría que renombrar el archivo de forma manual o automática para... No tener dos archivos, que es imposible tener los dos archivos iguales en la misma carpeta. Juan Carlos, me resulta complicado exportar con marca de agua y no sé por qué. Eh, en principio no deberías tener problema. Eh, insisto, míate el curso de, de Capture One completo y ahí lo explico a fondo, pero no debería darte ningún problema. Si tienes algún problema me envías un mail, un WhatsApp o lo que sea, y me lo comentas y miraremos qué, qué problema tienes. Vale. Continuamos con la clase. Estábamos en la exportación. Vale. Hemos visto la salida y las fórmulas de proceso. Y el lote y el historial. Vale. Vale. Organización o orden dentro de la interfaz del programa. Eh, esta es una de las armas que tiene Capture One respecto a la competencia, que es, es extremadamente flexible. Nosotros podemos configurar el programa como, prácticamente como nos venga en gana. Podemos eh, ponerlo con muchísimas opciones sin mayor problema. Vale, pues el, el concepto, eh, vamos a ver. Vamos a Capture One, vamos a ver estas opciones. Vale. Cuando nosotros tenemos el programa por defecto, tenemos un menú superior, una columna de explorador con las miniaturas, la imagen central, que es el, se le llama visor, y las herramientas a la izquierda. Pero si no me gusta, lo puedo cambiar. Entonces, ¿dónde cambio todas estas opciones? Directamente menú superior, ventana, y aquí tengo varias opciones para hacerlo. En espacio de trabajo, tengo guardar espacio de trabajo, por si he hecho cambios, guardarlos con una configuración predeterminada. Puedo cargar varios que ya me vienen por defecto. Y lo que puedo hacer, además, es cambiar lo que, lo que yo quiera. Vale, pues ¿Cómo lo cambio? Voy al menú superior, ver, y aquí le puedo decir, por ejemplo, que todo lo que está marcado, no quiero verlo. Por ejemplo, no quiero ver la barra de herramientas, pues fuera barra de herramientas. No quiero ver lo que son las herramientas, que no es la barra superior, pues desactivo las herramientas. Vale, Ahora me he quedado solo con las miniaturas y la, la imagen en el visor. Ideal, por ejemplo, cuando quiero hacer selecciones de fotografías. Tengo todas las imágenes cargadas y quiero pasar y seleccionar cuáles son buenas y cuáles son malas. Pues voy pasando y voy marcando las fotografías con estrellas, etiquetas de color, lo que yo prefiera. Pero fíjate que ahora la interfaz está mucho más limpia, más despejada. Pues esta interfaz es muy práctica para seleccionar fotografías y cada vez que yo quiera hacer eso, para no tener lo que activarlo y desactivarlo, puedo ir a la ventana, a espacio de trabajo y decirle guardar y esto me puede crear un espacio de trabajo que sea para selección de imágenes, otro para edición, otro para eh, lo que necesite. Vale, pues con esto puedo configurarme la interfaz de la forma que yo quiera. Pero imagínate que dices, vale, pero es que yo al seleccionar las fotos quiero ver el histograma de las fotos. Vale, muy fácil también. Me voy a ventana y le digo crear herramienta flotante. Y a partir de aquí me voy a buscar el histograma y ya lo tengo. que me molesta? Lo pliego. que no me molesta? Y lo quiero ver, lo despliego. Lo pongo allí donde yo quiera. Vale, es que aparte del histograma, también me interesaría ver cualquier otra herramienta. Pues me voy a, a, a ver, a, a ventana, perdón, crear herramienta flotante. Y, por ejemplo, vamos a hacer, eh, yo qué sé, el, la herramienta, por ejemplo, exposición que son los ajustes básicos que tiene cualquier programa. Además, fíjate que cuando voy a juntar una herramienta con otra, me aparece una lucecita eh, naranja. Si dejo ir, eso significa que imanta las dos herramientas. Y ahora las dos van juntas. Pero si esta no me interesa, la puedo plegar. La otra tampoco las plego. Cuando me interesan, las despliego. Y estas herramientas, si tengo dos monitores, las puedo desplazar al otro monitor y crearme un monitor solo de herramientas Mientras tengo otro monitor de eh, explorador, de visualizador, lo que quiera. Y todo esto lo puedo siempre guardar. Ya ves que es muy, muy configurable. Vale, esto también tienes mucha más, eh, tratado mucho más a fondo en los cursos del, de la web. Vale. Continuamos con el contenido. Vale. Eh, aquí ya te demostraba que puedo mostrar y ocultar partes de, el, del, de la interfaz, puedo ocultar el visor, mostrarlo, tener dos, eh, dos visores, eh, tener un explorador y un visor en dos ventanas diferentes, una herramienta curva invocada, lo que necesites, y lo puedes guardar para tener esa configuración. Vale. Una vez nosotros tenemos esto, después también podríamos hablar de los atajos de teclado que también son completamente configurables. Vale. Vamos ahora a lo que es organización virtual. Si bien eh, por defecto vamos a recuperar la configuración por defecto del programa, vamos a espacio de trabajo, valor predeterminado, y ya volvemos a tener el programa como viene de origen. Vale. Si yo quiero ordenar las fotografías, por defecto, cuando yo cargo fotografías, ahora estoy en un catálogo, lo que veré son las fotografías ordenadas por carpetas tal y como yo las he importado. Si yo manualmente, desde el sistema operativo, he colocado una carpeta o he colocado fotografías, no las voy a ver si ha sido después de la importación. Vale. Supongamos que eso no lo he hecho y que todo... Soy una persona muy obediente y todo lo hago a través de Capture One. Y todo lo tengo súper ordenado. ¿vale? Entonces, todo lo encontraré por carpetas. Pero la organización por carpetas tiene el problema que una fotografía puede estar incluida en varios criterios. Por ejemplo, una fotografía puede ser retrato, pero puede ser también una fotografía de ubicación o familiar o de amigos o de trabajo... Puede tener diferentes conceptos, puede ser, eh, bueno, por el concepto que sea. Y me interesa tenerla en varios conceptos, esa fotografía. Si la quiero tener en, vamos a ver dónde está, vamos a decirle con el botón derecho, mostrar en biblioteca y aquí me indica automáticamente en qué carpeta está alojada esta fotografía. Vale, está alojada en esta carpeta número 8. Si esta foto también la quiero tener en la carpeta 1, cuando la desplace a la carpeta 1, la muevo, desaparece de la carpeta 8. Lógico. Entonces, solo está o en esa carpeta o en esta otra. O si ahora la paso a la 8, muevo, desaparece de la carpeta 1. Solo puede estar en una ubicación. No puedo tenerla en dos sitios y no puedo eh, hacer dos copias desde el programa, porque no está pensado para duplicar ficheros. Vale, entonces, ¿qué pasa? Cuando quiero tenerlo en dos sitios, lo que puedo hacer es uso de las colecciones, de lo que son carpetas virtuales. Aquí yo puedo tener tantas eh, colecciones, tantas carpetas como yo quiera. Y esto es mucho más versátil para poder trabajar las fotografías de forma ordenada sin duplicar ficheros. Esto en el curso de, le de la lección de, del, del curso de, de Capture One, de completo de esta semana es justamente el tema que, que trataremos la organización virtual vale pues básicamente las fotografías se pueden colocar en álbums los álbums se pueden colocar en carpetas o en cajas independientemente es un sistema de organización las fotos no las puedo colocar sueltas en una carpeta ni las puedo colocar sueltas en una caja el concepto viene de la, del concepto de revelar una fotografía analógica. Cuando llevaba un carrete a revelar, las fotografías se colocaban en el álbum. Y un álbum no se podía colocar dentro de otro. Entonces, varios álbums los podía guardar dentro de una caja, por ejemplo. Pues eso sería el concepto de proyecto o caja. Fíjate que el simbolito es una caja. Y la carpeta, que es lo mismo que el proyecto, es... Más pensado para los, para los informáticos, quien ya no ha conocido la, los conceptos clásicos de fotografía de toda la vida, pues eh, la caja a lo mejor mmm, le cuesta más entenderlo y por carpetas le es más fácil. Da igual, carpetas o cajas, o cajas y carpetas, lo que quieras, pero las fotos siempre estarán en álbums. Y Álbum Inteligente es un álbum que le asigno unas reglas para que las fotos salten a su interior de forma eh, directa cuando cumplan unas normas que yo creo. Si la foto deja de cumplir esas normas, desaparecerá de esa carpeta de forma completamente automática. Insisto esto en el curso avanzado, el curso completo de Capture One lo trabajo y lo explico más a fondo. Esto sería la explicación o el ejemplo del álbum inteligente y las normas que le diría a este álbum. Quiero que eh, las fotografías con cinco estrellas con etiqueta de color verde, con la palabra clave Barcelona, hechas con una cámara Nikon y con un ISO A200, vayan a esta carpeta. Sería un ejemplo. Vale. Eh, en cuanto a edición. Cuando yo quiero tratar una imagen, es muy importante que controle el tema del histograma. Vamos a repasar antes de empezar con esto, si tenéis también alguna pregunta pendiente. A ver, ¿qué te... También hay preguntas, aparte del chat. Y como no estoy acostumbrado, estoy mirando el chat, pero no estoy mirando las preguntas. ¿Podría asignar de forma automática a cada fórmula de procesado su propia denominación de salida con diferentes nombres para cada fórmula? Sí. Yo no lo consigo y las tengo que exportar en diferentes bloques. Vale. Eso es que estar haciendo alguna forma alguna cosa incorrecta. Eh, si no lo estás haciendo lo más probable es que la ubicación de salida no la estás poniendo de forma correcta si quieres repasa las opciones de exportación del curso completo de Capture One que en principio lo, ahí está muy, muy definido y muy explicado y si tienes alguna duda me lo consultas eh, Daniela, tengo una consulta subo habitualmente fotos a una página de registros de naturaleza eh, donde me exigen que mi foto ten, tenga 320 k y 1280 píxeles por el lado más largo. Pues, ¿dónde pongo el tamaño? Vamos a Capture One, cuando vamos a Exportación, aquí eh, yo puedo definir, por ejemplo, el, la resolución de la imagen, y tú aquí me estás diciendo peso y resolución. vale Pues peso, en, el, en este caso, en borde largo, le pondría el 1280, y el problema es el peso. El peso, eh, aquí tendría un problema, porque eh, tendría que definir el tamaño. Fíjate que al final de la fórmula te lo va a archivar. Perdón, estamos en borde largo. Y aquí me está definiendo el tamaño aproximado que pesará. Tú me estás diciendo que esta imagen tendría que pesar como mucho 320. Y, por ejemplo, a esta compresión de JPG, esta imagen que he seleccionado, pesaría 147, más o menos, vale pues entraría. Que, eh, entonces puedo hacer que la imagen eh, hasta 320 pues, esté menos comprimida, pues puedo aumentar eh, o, o disminuir el, la compresión del archivo y aquí me dice el tamaño resultante. Entonces, es una forma de poder eh, calcular cómo hacerlo. Eduardo, ¿cómo hago para reinstalar el programa? Pues en principio, como cualquier programa, si lo tienes instalado, lo tienes que desinstalar y después volver a instalar. No sé si te he entendido la pregunta. Eduardo, ¿la función F que debería colocar la imagen sola en toda la pantalla no funciona? ¿Por qué? La función F, bueno, eso depende del atajo de teclado que tengas asignado. Entonces, cada atajo de teclado tiene unas funciones. En función de las versiones, también han ido cambiando los atajos de teclado. En cualquier caso, puedes revisar los atajos de teclado, eh, Perdón, ahora está en editar, atajos de teclado, y en la versión 12 y en la 20, ahora yo puedo buscar el concepto para buscar el atajo de teclado, o al revés, puedo, por la llave que ellos le llaman, que sería... Aquí puedo definir qué atajo de teclado tiene seleccionado. Y si no entra en conflicto con la, la letra, con el sistema operativo que lo tenga asignado ese atajo de teclado a otra cosa, debería funcionar. Daniela, perfecto, muy claro, vale, me alegro. José, a veces aplico la fórmula ya exportada pesa más. ¿Por qué? Bueno, la fórmula ya exportada... Supongo que te refieres a la aproximación, piensa que esto es un cálculo, pero hasta que no lo calcule, en función de todos los parámetros de la imagen, es aproximado, no es exacto. Ya te lo pone aquí, que es más o menos, sería más o menos esto. A ver si en el chat tenemos también más preguntas. Eh, Juan Carlos, me resulta complicado exportar con marca de... Ah, este ya lo hemos hablado antes. Eh, Jordi, entiendo que al retocar no hace archivos XMP o similar, ya que al exportar lo haces a TIFF, JPG, etc. Claro, piensa que el XMP es un invento de Adobe. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está pensado para que entre diferentes aplicaciones de Adobe lean esa información. Entonces, si tú exportas en formato de en Capture One, para Capture One tienes el formato EIP con lo cual no necesitas el XMP. Si es un JPG ya tiene los ajustes aplicados o un PSD o un TIFF con lo cual tampoco tiene sentido el XMP. El XMP solo tendría sentido para a, abrir el Camera road de Photoshop y cargar los ajustes, pero como no son de Capture One Photoshop no los podría cargar. En ese caso no tendría ningún sentido el crear un XMP. Por lo tanto XMP solo está para las aplicaciones nativas del propio Adobe. Vale. Eh, Rafael, tengo una pregunta anterior que no has visto. Eh, a ver si la encuentro. Supongo que es esta. Tengo un catálogo único y desde el navegador arraso y hago ajustes. Veo que me quedan unos archivos en la carpeta de los RAW con los ajustes. Si creo un catálogo, los ajustes se irán a los archivos que ha creado en la sesión. Tendré que copiar las fotos en el catálogo. Puedo trabajar como sesión sin copiar. A ver, eh, el catálogo, archivos. A ver, eh, Capture One te puede crear. Unos, unas carpetas con los ajustes. En principio todo va dentro del, del, del, del propio catálogo, de la propia base de datos. Esto normalmente lo hacen las sesiones. Cuando desde el navegador tú visualizas cualquier fotografía, entonces esa carpeta automáticamente contendrá una carpeta que se llamará Capture One con los ajustes propios. Si yo esa carpeta la importo eh, posteriormente en una sesión o un catálogo y al importar, recuerda que es básico que tengamos marcado incluir ajustes existentes, sino aunque los tenga, no los cargaría. Entonces mantendrá la, estas opciones. Entonces, eh, el, el sistema este de las carpetas a través del navegador es útil si siempre y cuando lo carguemos. Si no, eh, aunque tengan ajustes, no se cargarían. Pero sí se deberían cargar. Vale, continuamos. Vale, te, te hablaba de que cuando vamos a trabajar las imágenes, empezamos primero por un concepto muy básico. Hemos de calibrar el monitor. Sé que soy muy pesado, pero es muy importante. Si no tengo el monitor calibrado y perfilado, no sé lo que estoy viendo en pantalla. Y siempre es mejor un monitor malo o mediocre calibrado y perfilado que un monitor bueno sin ningún control. No sé lo que estoy viendo. Dicho esto, el histograma es muy importante porque nos lleva de forma visual el valor de luminosidad de la escena. Si vemos que a la derecha el histograma está empotrado en la pared, que continuaría porque no acaba, no termina, implica que hemos cortado algún o todos los canales de luminosidad, es decir, estamos quemando las altas luces. En el extremo de la izquierda tendríamos las sombras, si el histograma termina, acaba la montaña de información, tenemos todo el detalle en los oscuros, en los negros. Por lo tanto, ese detalle lo podemos resaltar más o lo podemos esconder, pero existe en la fotografía. Si vemos que la montaña del histograma queda empotrada y se corta a la izquierda, hay información en los oscuros o en los negros que no hemos captado en la cámara y no podremos llegar a recuperar al menos tal y como tenemos la imagen en este momento. Vale, pues el histograma es muy importante saberlo interpretar, porque nos va a archivar qué podemos hacer con la imagen. ¿Qué me dice este histograma? Que no tengo blancos, que sería la derecha, y hasta los tonos medios no tengo nada de información. A partir de los tonos medios empiezo a tener información, se acumula y en los negros, ¡pam!, tengo un corte a saco. Lo cual significa que habrán zonas en los negros que está empastada, que no tiene detalle ninguno. Esto implica que esta imagen, que de origen la tengo así expuesta, está mal. Está a ver, mal. Está eh, con mucho ruido en la parte oscura. Si tengo que levantar la exposición, ese ruido va a ser visible y tengo muy poca información en los negros. Lo ideal que hubiera sido que al hacer la fotografía y ver este histograma, hubiera dado más luminosidad y hubiera avanzado el histograma hacia la derecha para que la información acabase y en cualquier caso tuviese que bajar el histograma y no subirlo, porque al bajarlo no resalto el ruido. Todo lo que suba de información de luz voy a resaltar el ruido y voy a ver una imagen con una calidad muy inferior y con mi peor definición. Vale. Pues esto sería el efecto con radio. Tengo la información en las sombras correcta, pero en las altas luces cortamos. Lo cual significa que tengo, y evidentemente veo la foto y es, y es lógico, los blancos quemados. Habría mucha más información que lo que la cámara ha sido capaz de captar. Por lo tanto, me está diciendo que aquí tengo los blancos cortados. Vale. Esta información, este histograma, por ejemplo, me dice que los blancos continuarían no hay mucha información, pero continuaría más. Y en los negros estoy perdiendo mucha información. Una situación de alto rango dinámico. Tengo una luz muy alta, un punto de luz. No es capaz la cámara de captar el contenido de esta luz, porque es el punto de luz. Y las sombras están excesivamente densas. Bueno, pues el histograma me está chivando cómo está esto. Esto es muy importante para primero saber si he tomado bien la imagen en toma o corregirla. Y después también para saber qué es lo que tengo que ajustar en la imagen. Vale. Balance de blancos. Cuando yo tengo una cámara que el balance de blancos bien sea porque eh, la fuente de luz es difícil de ajustar y me está dando un color feo, o porque necesito una alta precisión y no estoy seguro que la, la ropa, la pieza, el modelo, o lo que sea, sea preciso ese color necesito una referencia yo puedo hacer un balance de blancos automático en cámara en el ordenador en Capture one pero si tengo una referencia una carta gris puedo seleccionar el cuentagotas y hacer clic en esa referencia como esta referencia es un, un gris medio neutro automáticamente he compensado los colores de la escena para este esta referencia cuando tengo, por ejemplo, una carta como esta, la color Checker Passport, aquí tengo las opciones tanto de hacer el, el, la medición de exposición como para hacer el balance de blancos. Pues la, el concepto es muy, muy simple. Una de las fotos de la sesión, siempre y cuando trabaje en formato RAW, en JPG no tendría tanto sentido porque el ajuste sería con pérdida de, de calidad, pues en RAW es ideal. Hago una foto en las condiciones que voy a trabajar a la carta y después en el software simplemente hago clic con la pipeta en, en la carta y automáticamente corregirá el color. Todo el resto de imágenes con las mismas condiciones de luz, puedo copiar ese ajuste y todas estarán iguales con el mismo valor de color. Cambio de escena. Vuelvo a coger la carta, hago otra foto y continúo haciendo fotos. Es igual que haga la foto antes, durante o al finalizar, pero siempre en las mismas condiciones de luz, para asegurarme de que todas las fotografías que he realizado en el interior, en el exterior o donde sea, pues las puedo neutralizar con ese valor. A ver, más preguntas... Los archivos que quedan a medias, ¿cómo los tienes que guardar? Eh, no sé qué quieres decir a medias. Si te refieres a medio procesar, como están en la base de datos, no hace falta que lo guardes. La base de datos a la que tú aplicas una foto blanco y negro, después ya la ajustarás hoy o otro día. Ya queda guardado simplemente al aplicar un encuadre, un cambio de color, cualquier cosa. No hace falta guardar nada. Una vez terminas todo el proceso, es cuando exportas, cuando creas la fotografía final. Eh, Francés, tengo el catálogo en ordenador y las imágenes en un disco externo. Si quiero cambiar las imágenes de, de disco externo diferente, perderé el catálogo. A ver, lo ideal es que lo cambies directamente desde el propio Capture One. Entonces, desde el ca Capture One vayas de un disco a otro y arrases la carpeta. Si lo haces así, automáticamente él ya será el que se ocupe de pasarlas de un lado a otro. Si eso no es práctico o no lo quieres hacer, puedes cambiar la carpeta. Entonces la carpeta saldrá como no disponible. Entonces tendrás que con el botón derecho indicarle cuál es, en localizar cuál es la ubicación actual de esa carpeta y autom automáticamente volverá a estar disponible esa carpeta. Daniela, cada vez que calibro monitor con XRite, me queda... Muy oscuro todo. ¿Será porque hay menos luz en donde tengo la pantalla? No lo sé, depende de la, los ajustes que tengas de, de calibración y si son correctos o no correctos. Y depende de lo que tú entiendas por muy oscuro. El, lo importante, la calibración te la hacen en función de los valores que tú le das. Si tú le dices que te calibre a 120 candelas, te lo calibrará a 120. Si le dices a 140, te lo hará a 140. Tendrás más luminosidad, pero estará más luminoso. Si le dijeras a 200, estaría mucho más luminoso, pero serían unos valores eh, muy únicos para tu monitor, no serían estándar. Eh, Joan, para no subir las luces en Capture One, si en la toma solo queda que subir ISO, ¿no sería el resultado de ruido igual? Eh, depende. A ver, ¿qué pasa? Que si ya no puedes más que subir ISO, el problema es que eh, aunque tú dispares a ISO 100, si disparas a ISO 100, mira, esta fotografía, por ejemplo, está, bueno, está hasta a 2500, pero si buscamos una fotografía como esta, muy oscura, a ISO 100, y la levantamos, aunque sea a ISO 100, nos encontraremos que, hay muchísimo ruido, porque el ruido está acumulado en la zona de, de las sombras. Al levantar la exposición, aparecerá el ruido. Aunque sea ISO 100, aunque sea ISO 50. Entonces, es mejor subir el ISO que exponer por debajo y después tener que subir. En este caso, siempre es mejor hacerlo así. Cuando estás en un ISO muy alto y lo tienes que subir más, ya tienes que mirar que no te perjudique más el cambiarlo, que no el, lo que puedas recuperar por el propio programa. Pero en principio, como base, lo ideal es trabajar con un ISO bajo, pero sobre todo no tener que después levantar con los programas, que aunque los programas pueden levantar de una forma soberbia el detalle en las, el detalle en las sombras, pero generan ruido. Entonces, ese ruido, si lo puedes evitar, mejor que mejor. Eh, Juan, yo antes de procesar la imagen al recuadro, y si es la, perdón, la reencuadro y si es necesario después de esto, decido su procesado. Mi problema es que no sé cómo cambiar pulgadas por centímetros. Disculpa que no sé si es el tema de hoy, pero me lo puedes resolver. Bueno, si tú quieres recortar una fotografía, cuando vas a, a la opción de recorte, aquí eh, lo tienes, las opciones en principio por píxeles, porque es como lo estamos eh, definiendo por defecto. Eh, tú me dices que lo ves por pulgadas. En principio, eh, tendríamos que verlo, pero lo, lo lógico es que él siempre te enseñe la, las imágenes por píxeles, porque en realidad es el, la unidad de medida. Otra cosa es que sea la exportación. En la exportación sí que le puedes decir, por ejemplo, eh, tamaño, y aquí le puedes decir píxeles por pulgada, o le puedes decir eh, anchura, y aquí le puedes decir pulgadas o píxeles, y aquí puedes definir cómo lo quieres. Pero en principio, por recorte, deberías hablar siempre de, eh, de resolución, de píxeles. Eh, Daniela, oh, entonces tengo que ver ese tema de las candelas. Pues cuando cuelgo el aparato del monitor es un proceso automático. vale. Pues probablemente te está ajustando a un valor de luminosidad muy bajo. Vale, pues proseguimos. Como te decía, el tema del balance de blancos, una vez tienes seleccionada una foto, puedes ir a ajustes, copiar y pegar ajustes, determinas qué valor quieres copiar y automáticamente se asigna a las otras fotografías que estaban mal. Fíjate que aquí tengo tres hechas en exteriores, todas con la misma iluminación y todas mal. vale. Pues Selecciono una bien, copio y pego los ajustes. Ya está simplemente aplicado. Hay otras formas de copiar y pegar más ágiles, más rápidas, pero esta es una de las formas más precisas de hacerlo. Vale. Eh, exposición. ¿Cómo cambió la exposición? Básicamente, si solo quiero levantar la exposición, pues simplemente en, el, en la herramienta de exposición puedo subir a exposición y después puedo contrastar y tocar el brillo. Estos son los ajustes básicos que tiene cualquier programa de edición, lo cual no significa que sean ajustes buenos. Exposición simplemente levanta todo el histograma desplazando el centro. Pero contraste y brillo son controles muy vastos. No te aconsejo a ajustar lo, el brillo o el contraste por estas herramientas, porque pueden mejorar la imagen pero nunca van a dejar la imagen con una apariencia profesional. Lo ideal es hacerlo de forma manual y con herramientas más, eh, más avanzadas que estas. Vale. Alto rango dinámico, que esto en la versión 20 ha cambiado, antes teníamos dos deslizadores, que eran altas luces y sombra. Con lo cual, si nosotros en las altas luces queríamos recuperar altas luces, levantábamos altas luces, si queríamos recuperar detalle en sombras, levantábamos sombras, con lo cual con dos controles podíamos recuperar estos valores. Mucho cuidado porque el hecho de que el programa permita recuperar altas luces y permita recuperar sombras no implica que deba hacerlo ni que deba hacerlo al 100%, porque lo que puedo conseguir es una imagen plana, fea y muy poco creíble, tanto en Lightroom como en Capture One, cualquier programa que esté usando. Entonces, eh, básicamente, en la versión 20, cuando ahora voy a alto rango dinámico, ahora tengo cuatro deslizadores, igual que Lightroom. Tengo altas luces, sombras, blancos y negros. Esto también en las versiones de edición iremos viendo cómo trabajarlo en los cursos para verlo más a fondo. Vale, eh, concepto, altas luces, ¿qué va a hacer? Pues o recuperar detalle en altas luces o acercarlo más hacia el blanco. Blanco que va a ser el extremo del histograma, ponerlo más hacia la punta o recuperarlo. Esto ya, eh, insisto, lo, lo veremos más a fondo eh, cuando tratemos estos temas. El negro, el extremo máximo de negro que quiero en la imagen y cuánto detalle quiero en la sombra. Pero esto es lo que os decía, no porque pueda recuperar, debo recuperar todo este detalle, porque lo que estoy consiguiendo es una imagen muy falsa. Entonces, eh, no porque la herramienta me permita recuperarlo todo directamente, tengo que usar esta herramienta y sacar todo este detalle. Ahora he recuperado detalles, sí, pero la imagen se ve muy digital, muy artificial. Puedo también levantar más el blanco, intentarlo ir recuperando, pero siempre no deja de ser una imagen mala salvada pero no se da una imagen buena. Entonces, eh, si la imagen es de alto contraste, tengo que mantener esa apariencia de alto contraste. Le puedo dar más luz, pero lo ideal es que mantenga esa apariencia de alto contraste. Si no, esa imagen nunca va a funcionar. Esto de esto, así funciona mucho mejor. Es mucho más creíble esta imagen. Solo así... Que, eh, porque puedo recuperar todo el detalle en las sombras, porque no es creíble. La cosa del color que también lo teníamos que tocar. Vale, vamos a más cosas. Eh, como ajustes, yo puedo aplicar eh, lo que son capas y puedo aplicar las capas con degradados, con filtro radial y con eh, pincel. Eh, tengo las tres opciones para seleccionar zonas en la imagen con lo cual puedo trabajar diferentes partes de una imagen, trabajando un degradado, esto es la versión antigua del, del programa, pero puedo ir aplicando diferentes, diferentes valores para aplicar al cielo quiero esto, al, al agua quiero este otro, a la zona interior quiero este otro valor y por capas, por zonas, puedo ir trabajando diferentes elementos. Vale, por ejemplo, tengo un retrato, puedo crear una capa y ahora selecciono un pincel y en esta capa trabajo los ojos. Vale, pues le doy el valor de luminosidad a los ojos. Después voy a seleccionar el pelo y trabajo el pelo. Después puedo borrar también las zonas que no me interese y le doy el valor que me interesa al pelo. Después en la piel, pues vamos a seleccionar sobre la piel y vamos a darle otro valor. Con lo cual, fíjate que sin ajustar ningún ajuste general a la imagen, solo por zonas, he trabajado diferentes zonas de la imagen. bien Esto también lo puedo hacer en Lightroom, pero la gran ventaja que tengo en Capture One es que las herramientas que puedo combinar con los pinceles, si has visto el directo de esta mañana con las diferencias entre Lightroom y Capture One, ya lo hemos comentado, que hay herramientas muy potentes y muy avanzadas combinables con los pinceles, con los degradados, ...y con los filtros radiales. Mientras que con Lightroom tengo cuatro herramientas. Entonces, aquí puedo usar los niveles, puedo usar las curvas, puedo usar el editor de color. La inmensidad de herramientas es prácticamente todo lo que tiene el programa... ...que lo puedo aplicar también por capas. Con lo cual, la flexibilidad es muy, muy, muy elevada. Vale, trabajo por lotes. Yo quiero eh, hacer una imagen y aplicar los valores a otras imágenes. Pues hay diferentes maneras de hacerlo... Pero una vez yo he aplicado una, unos ajustes por capa o, por, o en la foto directamente, esos valores los puedo copiar y pegar. Antes hemos visto una opción que era ajustes, copiar y pegar ajustes, pero también tengo la opción de, eh, por la flecha o también por el menú superior, copiar ajustes y después pegar ajustes. Cuando yo le digo copiar ajustes y después le digo pegar ajustes, ya sea por el icono o por el menú superior, Da igual, es exactamente lo mismo, lo que hace es copiar todo lo que tiene la fotografía principal, la seleccionada, la que tengo actualmente en el visor, y esos ajustes los copia a todas las otras fotografías de forma automática, sin preguntarme. Así como antes os he enseñado que en copiar y pegar en una sola acción me pregunta qué quiero copiar y qué no, aquí no me pregunta y todo lo que tenga esta imagen lo copiará a las otras imágenes. Esta es la otra opción que te comentaba, en ajustes, copiar y pegar ajustes, aquí sí que me pregunta, ¿qué quieres copiar? Y le digo, pues mira, quiero copiar las curvas, pero no quiero copiar, por ejemplo, el balance de blancos o la opción de pasar a blanco y negro o lo que sea. Entonces puedo discriminar qué me interesa copiar y qué no me interesa copiar. También puedo copiar directamente desde, la, desde las herramientas. Si tengo una, una fotografía seleccionada y... Estoy haciendo edición de color, lo puedo eh, copiar esa, ese balance de blancos a todas las otras fotografías que tenga seleccionadas sin cambiar de herramienta. Cambio de herramienta, toco la curva, no lo quiero cambiar, copiar, no lo toco. Me voy a otra herramienta, eh, por ejemplo, claridad, quiero copiarlo, me voy a copiarlo en la propia herramienta. Esto en, el, en los cursos lo iremos viendo también más a fondo. Vale, eh, balance de blanco. Vale. Como te he dicho antes, con el cuentagotas voy a buscar el blanco de referencia y ya lo tengo. En este caso, eh, también tengo la opción de hacer el balance automático. El balance automático me va a permitir que sea Capture One el que decida el balance de blancos que cree que es neutro. Se puede equivocar porque no tiene referencia, pero normalmente lo hace bastante bien. Con lo cual tengo el origen y la imagen eh, ajustada. Vale, en este caso, también lo podría hacer de forma manual, desplazando Kelvin o Tinte, para establecer el grado de neutralización que quiero en una fotografía nocturna, que sea más neutra o más cálida, por ejemplo. O un paisaje que sea más cálido o más frío. Vale, en ajustes de color locales, vamos a ver... Estamos para orientarnos... Ajustes de color locales. Eh, yo desde aquí puedo crear eh, una nueva capa y puedo ir seleccionando, por ejemplo, con un degradado y modificar un valor para el suelo, otro valor para el cielo e irlo trabajando. Eh, vamos a ver si tenéis preguntas y si no continúo. Jordi, cuando ya has exportado todos los ajustes, ¿se siguen guardando en la base de datos? A ver, eh, todo lo que tú eh, modificas en una imagen se guarda en la base de datos. Lo que exportas se queda exportado. Si no lo vuelves a importar a Capture One, eso ya no forma parte de Capture One. De Capture One solo forma parte, por ejemplo, vamos a buscar cualquier eh, imagen. Imagínate que aquí yo quiero, por decir algo... Quiero encuadrar esta proporción y además quiero saturar la imagen, por poner una chorrada. Vale, pues esta imagen, si yo voy a buscar la imagen original y le digo eh, mostrar en buscador, la imagen original continúa estando intacta. No tiene saturación ni tiene eh, encuadre. ¿Por qué? Porque estos cambios solo existen dentro de Capture One, dentro de la base de datos del programa. Por lo tanto, esta imagen que yo estoy viendo no existe. Solo es una versión que puede existir si la exporto. Vale. Si yo ahora exporto esta fotografía, vamos a, perdón, estoy en el Finder. Ahora a la opción más rápida. Le digo exportar variante y le digo que la exporte en el escritorio, por ejemplo. vale. Y no vamos a crear ninguna subcarpeta y le decimos que exporte esta fotografía. Vale, ya ha exportado la foto. Vamos a buscar la foto. Vale. Esta foto ya existe, pero existe porque la ha exportado. Pero en Capture One no estoy viendo la foto del escritorio, continúo viendo la fotografía original con los ajustes de Capture One. Si ahora me voy al escritorio, no veré nada porque no he exportado, no he importado esa fotografía, la tengo que importar, porque ya no es esta, es desde el original. Tú imagínate, hablando en película convencional, eh, yo hago un negativo, del negativo a una copia, y la copia la guardo en un cajón, ¿vale? Si yo continúo teniendo el, el, el negativo, el negativo continúa estando intacto. A partir del negativo he hecho lo que tú quieras y lo he guardado en el cajón. Pero en este cajón solo hay una copia que yo he hecho, que no, tiene, eh, no es el negativo. Son dos conceptos diferentes. Uno es lo original y el otro es la fotografía modificada, que vuelve a ser una fotografía nueva cuando la exporto. A ver, eh, Javier, en recorte te deja cambiarlo en el propio visor de pulgadas a centímetros. ¿En el propio visor de pulgadas a centímetros? ¿A qué te refieres? No sé a qué te refieres eh, de pulgadas a centímetros en el visor. Cuando sale el encuadre y visualiza las medidas, botón derecho sobre el recuadro de las medidas. No sé si me estoy perdiendo algo, no sé si estamos hablando de lo mismo. Ah, bueno, aquí quiere decir te refieres, no, pero aquí no lo podemos cambiar tampoco. No, no sé si estamos hablando de lo mismo. Luis, eh, buenas tardes. ¿Cómo hago para ver la imagen editada y la original al mismo tiempo? Gracias. Vale, si yo quiero ver una fotografía, vamos a poner, por ejemplo, que esta misma imagen... Eh, incluso, para verlo más claro, vamos a pasarlo a blanco y negro, y yo quiero ver cómo estaba la fotografía original. Hay una opción tremendamente simple desde la versión 89 de Capture One, no recuerdo cuál era exactamente, pulsando la tecla Alt y el botón restablecer sin soltar la tecla Alt del ratón, sea Mac o sea PC, veo la imagen con los ajustes originales y sin los ajustes originales. El recorte no lo aplica. Si lo quiero aplicar, sí que tengo que restaurar la, la imagen. Si quiero eh, tener y comparar las dos una al lado de otra, lo que puedo hacer es, sobre la imagen, botón derecho, y le puedo decir nueva variante o clonar variante. Acuérdate que eh, variante es una nueva versión con los cambios. Si le digo Clonar variante será idéntica, pero si le digo nueva variante será de la foto original, por lo tanto tendré las dos fotografías. Y aquí puedo entrar en comparativa. Para ver las dos simultáneamente tengo que activar este botón que me permite ver eh, varias fotografías juntas en el propio visor y así sí que puedo ver el antes y el después. De francés, no he visto dónde están situados los degradados. Todo está en las capas. Si yo quiero seleccionar una fotografía y aplicar un degradado, en las capas tengo el pincel, el borrador, el degradado y el filtro radial. Lo que haría es aplicar el degradado y aplicarle los valores que eh, me interesen. Entonces, fíjate que el suelo no cambia, solo cambia la parte superior. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a aplicarle... Eh, claridad, por ejemplo, y solo se aplicaría en la parte superior. Vale. Continuamos. Vale, eh, Ajustes y estilos, los presets, los ajustes predeterminados. Yo los puedo guardar y los guarda por defecto en una carpeta interna del propio programa. Por lo tanto, si lo instalo, Capture One... En otro ordenador tendré que ir a la misma carpeta y copiar estos estilos para poderlos usar en varios ordenadores. Pero es muy simple hacerlo. Cuando voy a grabar un estilo, automáticamente me chiva la ruta en PC o en Mac, donde aloja los, los estilos. Pues los puedo copiar y pegarlos en cualquier ordenador. Vale. El, ap el aplicar estilos, esto puede ser en la propia importación, cuando yo importo una fotografía, en los ajustes le puedo decir cárgame este, este estilo de blanco y negro virado foto antigua, por decir algo. Pues todas las fotografías que carga al importar cargarían esa, ese estilo. Por lo tanto, ya tendría esa apariencia. Si después no me gusta, siempre puedo restaurar, restablecer la imagen y volvería al valor original de la imagen. Los estilos, como forma parte de la edición no destructiva de Capture One, Igual que los quito, que los pongo, los puedo quitar. Vale. También me puede servir para hacer correcciones, para aplicar eh, correcciones de objetivos o problemas de cámara que puede tener una cámara reflex, un teléfono, una cámara compacta o cualquier tipo de cámara que tiene unas características que el rojo lo sobresatura o queda un poco flojo y lo quiero levantar un poco o reducir. pues Puedes crear ese ajuste predeterminado para corrección y, al importar, lo puedo cargar directamente. Vale, lo que te comentaba de los ajustes automáticos, puedo determinar qué ajustes quiero aplicar y que lo haga de forma automática, pero mmm, me tiene que gustar ese ajuste automático. Vale, también le puedo decir, de todos los ajustes automáticos, solo haz balance de blancos o exposición, el valor que me interese. Vale, y con eso lo aplica. Fíjate que antes era una A de automático y ahora Capture One lo ha cambiado a la varita mágica y ahora le dice autoajustar y pulsando me aplica los ajustes que yo determine. Si mantengo pulsado, puedo definir qué opciones quiero que aplique o que no aplique a esa imagen. Bien, pues hasta aquí el curso de introducción a Capture One, hemos visto de forma muy rápida el potencial que tiene Capture One y cómo, más o menos cómo funciona, para que te hagas una idea de cómo trabajar con el programa. Evidentemente podemos trabajar y ver muchísimas más herramientas, el programa da para mucho y es tremendamente potente, pero eh, a nivel general así nos podemos hacer una idea de cómo funciona el programa para poder trabajar con él y sacarle siempre el máximo provecho. Bien, espero que te sea útil todo lo que hemos estado viendo. Si tenéis alguna pregunta, aprovechamos para, para contestarla. A ver, Daniela, ¿dónde lee el perfil de cámara? ¿Cómo cuando en Lightroom puedo decirle que use una cámara X y un lente tal? A ver, el perfil de cámara en realidad eh, son varios conceptos. Una cosa es eh, en color, las características base, y aquí vamos a buscar una imagen en formato RAW, vamos a cambiar de carpeta. Vale, vamos a seleccionar esta misma. Vale. En función de la, la cámara que estoy seleccionando con la que he hecho la foto, tendré más o menos opciones. Por defecto, ella me cargará el perfil predeterminado de mi cámara con las opciones que considera el fabricante, de, bueno, considera Capture One, que necesita mi cámara. Pero a partir de aquí tengo la opción de aplicar una curva distinta y fíjate que la respuesta de la imagen cambia muy sustancialmente. De lo que me hace en automático... Puedo tener un, una base de trabajo que ya eh, sea mucho más eficiente que la que trae por defecto. O puedo decirle, oye, no quiero que me cargues nada de esto, quiero que la respuesta sea lineal. Es decir, la información tal y como la ha captado el sensor. Y fíjate que si vamos a ver, por ejemplo, el histograma, si yo le digo el automático... El, las altas luces no están quemadas, pero están cerca de estar al límite, pero si voy a la respuesta lineal me doy cuenta de que estoy un diafragma y medio, o casi dos, por debajo de la, del máximo blanco. ¿Esto qué sucede? Que muchas veces yo pienso que tengo un blanco quemado en una fotografía y cuando voy a respuesta lineal resulta que o no está quemado o está mucho menos quemado de lo que yo creía. Pues esto es importantísimo porque eh, lo que yo pienso que los programas hacen milagros recuperando información en las altas luces es mentira. Lo que pasa es que como están aplicando una curva que eh, quema los blancos, que contrasta más la imagen, si eh, eso lo está aplicando, lo que puede hacer es, como la imagen tiene más información, recuperar esa información pero el programa no inventa nada, no hace ningún milagro, ni Capture One, ni Lightroom, ni Photoshop, ni ningún otro programa. Es simplemente trabajar lo que realmente tiene el fichero en sí. Y ahí puedes sacar mucha más información. Por lo tanto, vemos que el histograma que yo veo en cámara siempre es falso, no es real. Vale. Esto por un lado. Y por otro tenemos el tema de los objetivos. El objetivo, por defecto, me va a interpretar, vamos a restaurar, en principio, va a intentar detectar qué objetivo he usado para realizar la fotografía determinada si está dentro de su base de datos. Por ejemplo, aquí este objetivo sí que está en la base de datos y me dice esto es una fotografía realizada con un Nikkor 35F2. Vale. Automáticamente ya me puede aplicar la aberración, de, de, la aberración cromática de... de, de la corrección de aberración cromática, puedo desactivarla y puedo decirle que lo analice, porque el valor que coge por defecto no quiero que sea el estándar, quiero que analice esta foto en concreto y ajuste el, esta corrección de la mejor forma posible. Si aún así tengo problemas, que tengo cromados en una farola o cualquier cosa, y el metal tiene un halo púrpura, lo puedo compensar por esta herramienta. Además, puedo compensar la distorsión del objetivo, la disminución de nitidez del centro hacia los extremos, de la de luz de centro hacia los extremos, de lo que hace automáticamente lo puedo compensar. Fíjate, por ejemplo, aquí estaría compensando el viñeteo de un objetivo. Vale, pues Estos ajustes los puedo aplicar además de forma manual. Pero además Capture One tiene una opción, que esto ya hablaremos en otro curso porque es más, más entretenido, que es crear un perfil LCC, que es un perfil personalizado para mi objetivo, que puede compensar dominantes de color del objetivo, no de la escena, eliminación de polvo, cosa que a mí no me gusta, hacerlo automáticamente, porque en una imagen a lo mejor no se nota, pero no es así, y activar luz uniforme, que compensa que un objetivo tenga menos luz en el centro que en los extremos o más en unas esquinas que en otras. Pues todo esto lo puede compensar. Las herramientas realmente son muy potentes para correcciones de objetivos. Incluso con objetivos que tienen descentramientos puedo hacer compensación por eh, la pérdida de luminosidad al hacer el basculaje o el desplazamiento del de objetivo respecto al, al sensor. José, José Augusto, perdón. Gracias, Joan. Todo muy bien desde Pedida, Colombia. Me alegro mucho. Un abrazo. César, gracias. Juan, lo del recorte. No sé a qué te refieres. Eh, Jordi Palomedas. ¿Es interesante comprar los estilos al comprar Capture One? Depende. Hay gente que eh, trabaja muchísimo con estilos, hay gente que no los usa y hay gente que solo, solo los hace eh, particularmente. Yo siempre me los hago yo personalmente, con lo cual... Eh, los estilos que hacen los demás pues a veces si me llegan pues los mido miro cómo los han hecho y esto está muy bien para aprender porque a veces dices ostras y esto cómo, cómo lo han hecho miras las herramientas porque al cargarle el estilo qué haces simplemente cargas ajustes entonces cuando cargas los ajustes los revisas y dices ostras este, eh, este, este eh, hombre o esta mujer pues ha hecho este ajuste usando los niveles usando las curvas usando de esta forma creativa, cosas pues no se me había ocurrido pues ya tienes una manera más de, de poder crecer Juan Juanes tengo la selección pero no funciona no son píxeles, son pulgadas yo quiero pasarlo a centímetros esto si quieres eh, envíame capturas de pantalla y lo iremos mirando para no entretener el curso Daniela, muchas gracias entendido, Zanses gracias por todo Juan Juanes, lo del recorte, tengo la selección pero no funciona, son píxeles son pulgadas y quiero pasarlo a centímetros vale, pues pásame un correo o algo así, capturas de pantalla y, y miraremos qué le está a, apareciendo y, y cómo le está apareciendo y qué necesitas a ver qué más tenemos Eduardo, muchas gracias, Julio ¿De cuántas clases de curso van a ser? Gracias. Los eh, cursos tutorizados, en principio, de momento, eh, no, hay, no, no hay previsto una finalización. Como irá por suscripción por meses, en principio, mientras vaya viendo interés, pues voy a mantener los cursos y siempre generando contenido nuevo. En el momento que eh, ya eh, determine que, pues los usuarios van bajando la, la suscripción o ya no se apuntan a los cursos, pues deja de, de hacerlo o cambiaré el tema, cambiaré el contenido por otro contenido. En principio, mientras tengamos cosas para ir trabajando, ir hablando y tal, yo en principio por explicaros no tengo prisa ni para, para terminar, o sea que lo podemos alargar tanto como queráis. Si estamos dos meses, dos meses. Si estamos dos años, cuatro años, pues iremos trabajando y eh, viendo todo tipo de, de, de conceptos sobre el programa en el curso de Capture One y de fotografía en el curso tutorizado de fotografía. Y ahí tenemos todo lo que queramos, desde técnicas de disparo, técnicas de estudio, eh, iluminación, eh, eh, retoque, programas, efectos... Eh, es, inacabable, con lo cual ese curso sí que puede ser eterno. Y eso, mientras estéis suscritos en el plan de suscripción PRO, pues podréis acceder cada semana al, al contenido del curso. Y si un día no lo podéis acceder, como la idea es grabarlo, después lo tendréis disponible para poder ver aquel, aquel ya clase que no habéis podido acceder. Y además, la suscripción PRO os da acceso a todo el contenido de todos los otros cursos ya pregrabados que existen en la web, y a todo el contenido del blog, a las descargas, etcétera. Eh, Joaquín, eh, Joaquín, eh, ¿podemos saber el programa general del curso tutorial en qué programa será? Lightroom o uno. Supongo que es decir Capture One. El programa general, el de fotografía, no estará basado en ningún programa, con lo cual un día podemos hablar de Photoshop, otro día podemos hablar de Lightroom, otro día podemos hablar de cualquier, eh, como si me decís pues mira, es que tengo mucho interés en el software propio de Canon, de Nikon, pues bueno, Podemos mirar ese tipo de programa. En principio, intentaré buscar las herramientas más generalistas para que la máxima gente lo pueda aprovechar al máximo el curso. Con lo cual, intentaremos hablar de cosas lo más generalistas posibles para que sean compatibles para todos o para la máxima cantidad de gente. Daniela, ¿cómo me anoto a este curso? Uso Capture One, pero ni lo pesco. Eh, Daniela, en la web de fotoformación, en la Home, aquí tenéis, os he creado en la Home un enlace a, a los dos cursos, tanto el de Capture One como el de Fotografía. Y aquí me falta detallarlo más porque aún no he tenido tiempo de explicarlo más en profundidad, pero bueno, aquí tenéis básicamente en qué consiste y el enlace para apuntados. Entonces, eh, ya os digo que la primera clase, tanto la del lunes de Capture One como la del miércoles de Fotografía, serán gratuitas, con lo cual podéis acceder eh, directamente a, esta, a estas clases. A partir de aquí necesitaréis la suscripción, pro, pero si os interesa y la adquirís también podéis continuar el contenido de los cursos y os iré a, a planteando diferentes contenidos cada semana, poniendo os deberes y poniendo temas que crea que sean de interés. Y si te, vosotros también me vais preguntando cosas, pues sobre lo que vaya viendo y los que seáis habituales que vengáis en las diferentes clases, pues iremos viendo pues ¿Qué casos os interesa? ¿A ¿Fotografía de naturaleza, de animales, de producto, de publicidad, de moda, de, de joyería, de lo que sea? Pues lo que vayáis teniendo interés, iremos haciendo contenido. Ojalá siempre el contenido fuera de interés de todo el mundo, pero siempre cuando trabajas un tema, pues hay gente que le interesa más y otra gente le interesa otro tema. Intentaremos irlo siempre cambiando cada semana para que siempre mantenga el máximo interés posible. Eh, Renato, ¿hay algún descuento para la suscripción de Capture One si nos apuntamos al curso? Eh, a ver, la suscripción del programa no tiene nada que ver con, con la escuela online. Entonces, eh, Capture One tiene sus políticas y cuando le dan por hacer descuentos los hace, no muy habitualmente, pero no tiene relación con, con los cursos, con lo cual yo no os puedo aplicar un descuento eh, en algo que yo no vendo, que no es algo mío, con lo cual aquí no os puedo eh, ayudar en dar un descuento. Si me llega, con mucho gusto lo ofreceré, pero eh, por defecto yo no tengo un descuento porque yo soy más simpático que los demás, o más antipático, da igual. Eh, Rafael, Joan, ¿colgarás el vídeo hoy? Me has superado tu velocidad, gracias. En principio la idea es eh, descargar el vídeo no creo que pueda ser durante el día de hoy, pero intentaré que mañana o durante el fin de semana sí que esté disponible. Si pudiera hoy ya lo colgaría, pero por lo que las pruebas que he visto eh, de esta plataforma, el vídeo lo guarda por un lado y el audio lo guarda por otro, con lo cual tengo que editarlo, montarlo, eh, renderizarlo, subirlo a YouTube y colgarlo en la web, con lo cual tengo una serie de pasos que enlentecen el, el colgar el vídeo, no es, no es muy rápido. Pero lo colgaré, si, si se graba correctamente, esperemos que sí. Eh, César, ¿las clases también se dan por Zoom? En principio, sí. Si la plataforma funciona bien y no nos da problemas, la idea es usarla. Es una plataforma, he estado haciendo pruebas con diferentes plataformas y esta es la que me ha parecido más potente, con mejores herramientas, a un precio asequible, ya que eh, bueno, como no sé qué respuesta tendrán estos cursos, Invertir en, en herramientas, ya lo hago porque esta es de pago, pero tengo que mirar de no disparar y que hacer que los gastos superen a los ingresos, con lo cual no sería rentable. Esperemos que, que todo sea muy rentable y os pueda hacer muchísimo contenido de interés, incluso muchos más cursos de los que estoy haciendo a día de hoy. Eh, Iván, ¿la suscripción es la PRO o cuál habías dicho? Al inicio, sí. La suscripción que os incluirá los cursos tutorizados es la suscripción Pro, que incluye todos los cursos pregrabados en formato de vídeo y estos cursos eh, tutorizados. Recordad que además ahora, durante la cuarentena, tenemos un 50% de descuento en las suscripciones. Eh, Jesús Manuel, gracias, Joan, por este curso. Nada, vosotros por estar ahí. Javier, eh, ¿tenemos que volver a inscribirnos para la clase del lunes o ya estamos preinscritos? No, os tenéis que inscribir. Eh, la idea es que cada uno se inscriba, porque así también sé si hay asistentes o no, o no hay. Hoy teníamos eh, 50 y pico, 60, no recuerdo exactamente cuántos habían inscritos para el curso de hoy. Hay un tope de 100 en, en, este, en este formato que estoy pagando de, de Zoom. Con lo cual, eh, me interesa mucho ver qué, qué interés hay por el curso. Si, Superamos los 100, tengo que pagar para conseguir un plan que eh, admita más de 100 eh, clientes. Si eh, somos menos, a lo mejor me planteo otra, otra aplicación que sea de un coste más bajo. Entonces, es muy importante saber o tener una previsión de quién va a estar en los cursos. Renato, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Pues me alegro mucho. Eso, eh, entiendo que te habrá gustado. A ver también las preguntas. Guillermo, muy bien explicado. Joan, gracias por todo. Gracias a vosotros por estar ahí. Francesc, gracias Joan. Ha estado muy bien. Me has sacado de muchas dudas. Seguro que me suscribo al curso completo de Capture One 20. Pues me alegro mucho, si te puedo ayudar. Jesús Manuel, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Ah, recordad que mañana en el canal de YouTube de Joan Boyda Foto tenéis eh, el directo que se da a la consultoría de todas las preguntas que me habéis hecho durante la semana. Eh, Ramón, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Jesús Manuel, gracias por todo. Joan, fantástico curso. Me alegro muchísimo que os guste. Muy buena clase, Eduardo. Gracias. Eh, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Francisco, yo soy pro y merece mucho la pena. Perdón por la publicidad. <risa> gracias, Francisco José. Pues me alegro que eh, seas pro y que creas que eh, vale la pena eh, la suscripción. Yo me esfuerzo mucho en intentar daros el mayor contenido y de máximo valor posible. Pero bueno, es, me alegro mucho de que lo penséis. Eh, Miguel, Joan, excelente clase. Eh, Juan, Carlos, Juan Carlos, perdón, gracias, artista. Paco, perdona, he llegado tarde. ¿Puedes decirme qué periodicidad tendrán estos cursos nuevos? Estos se dan cada lunes a las seis de la tarde y tienen una, una duración prevista de más o menos una hora y media. Si se alarga un poco, en principio tampoco pasa nada. Miguel Ángel, gracias por la clase. Pues nada, pues aquí dejamos el curso de introducción a Capture One. Espero que hayáis disfrutado de este curso, hayáis aprendido cosas del programa. Ya sabéis que esto es un curso de iniciación, con lo cual es un curso básico para ver el global de lo que es el programa, pero no entrar a fondo con cómo funciona el programa y las diferentes herramientas. Para eso ya lo iremos tratando más a fondo. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo como siempre. Aplausos, dice francés. Muchas gracias. Gracias y si queréis, mañana nos vemos en el directo a las 12, en el canal de YouTube. Gracias y hasta siempre.